Amor, acordate que el sábado es mi cumpleaños, no te vas a olvidar, ¿eh? No, amor, quédate tranquila Es más, ya tengo pensado hasta lo que te voy a regalar Solo una pregunta, ¿cuál de las tortugas ninjas es tu favorita? No pensarás regalarme una tortuga ninja, ¿no? No Bueno, mejor, porque tenés que pensar algo que a mí me guste <risa> eh... ¿Hola? Sí, llamaba para cancelar el pedido de las tortugas ninjas <risa> Martes ¡Un bloque más! ¡Fua! ¡Es la torre más alta de bloques que hice! ¡La, la, la, la, la! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, me caí! ¡Ay, parece que se me rompió el zapato! ¡Es que está tan viejo y gastado! ¡Ojalá alguien me regale unos nuevos! ¡Ah! ¡Esta situación me acaba de abrir los ojos! ¿Se te ocurrió un regalo para mi cumpleaños? ¡No, no! ¡Me di cuenta que nunca más tengo que armar castillos en la cocina! ¡Te podés caer y me rompes todo! ¡Ay! Miércoles. Uh, uh, ¡Ya, yeah, yeah, yeah. Amor, me voy a estudiar. Bueno, tráeme golosinas cuando vuelvas. Me llevo los libros en una bolsa del súper, porque no tengo cartera. Sí, amor, está muy bien usar bolsas. ¡Son biodegradables! Y así cuidamos el ecosistema. Ojalá que alguien me regale una cartera. No, amor. Dicen que las carteras están hechas de cuero de carpincho. Hay que cuidar a la especie. Pero puede ser una cartera de cuero ecológico o de plástico. Y también hay de tela. Amor, ¿ya volviste? ¿Me trajiste los caramelos? Ay. Jueves, Amor, ¿qué haces en el cuarto de Luna? Me estoy maquillando con los colores para dibujar de Luni, porque no tengo maquillaje. Ojalá que alguien me compre este sábado para mi cumpleaños. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos a comprar más colores! <risa> Viernes. Mañana es el cumpleaños de Arita. Quiere carteras, quiere maquillajes, quiere zapatos, mañana es el cumple de Arita Mañana es el cumple de Arita, oh, feliz cumpleaños Sábado, día del cumpleaños Buen día, ya se levantó el más lindo de la casa ¿Eh? ¿Pero qué pasa acá? Amor, te lo repetí toda la semana. ¿Qué pasaba de importante el sábado? ¡No me digas que es mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Me compraron las tortugas ninjas que quería? <risa> ¡Casi mucho! ¡Sos un insensible! Toda la semana te lo repetí, te olvidaste. <risa> bueno, por favor! ¿Alguien sabe qué día es hoy? No me digan que era nuestro aniversario. No, papá, era el cumpleaños de mami. Todos le regalamos algo, excepto vos. Kofi le hizo una escultura hecha de caca. <risa> Ay, qué tristeza. Soy un mal novio. Es tu culpa, cerebro, por hacerme olvidar. ¿Sabes qué? No quiero hablar más contigo. Vete de aquí. Déjame solo. <risa> Papá, papá, ¿qué se saca arriba? ¿Qué es eso? Estoy muy triste. ¡Cómo me gustaría volver el tiempo atrás y de esa manera no olvidarme el cumpleaños de Arita. Bueno, quizá pueda ayudarte. Sabías que tenemos un nuevo vecino? No me digas que Messi se mudó al barrio. No, papá. Es un señor muy extraño. Mis amigos dicen que es una especie de mago. Oh. Se mudó a la casa abandonada de la esquina. A la casa embrujada. A la piruleta. Hmm. Me pregunto quién será y si realmente podrá ayudarme. ¡Decidido! ¡Vamos a averiguarlo! de julepe. ¡Hola! ¡Estamos vendiendo galletas! ¡Son de chocolate con almendras! ¡Yo quiero papá! ¡Dame, dame! ¡No, hijo! lo no digo para que nos abran! ¿Spiderman? ¿Eres tú? ¡Eh, no! ¡Soy casi mocho. ¡Solo casi mocho. ¡No tengo tiempo ahora! ¡Estoy esperando a Spiderman! ¿Sí? Mm. Spider man ¿Eres tú? <ríe> ¡Sí, soy yo! spider-man Pero me dicen casi Casimocho. Y si me preguntas por el traje, ahora lo tengo en la lavandería. ¡Muy bien, pasen! ¡Hola, ¡Oh, piruleta! Como que hace un poco de frío en esta casa. ¿No probó prender la estufa? Eh, sí, sí, claro. <risa> Vengan, es por aquí, verán. El universo es un caos. Las líneas del espacio y el tiempo se han roto. Todavía no entiendo qué está sucediendo, pero sé que se avecinan tiempos oscuros. Eh, disculpe, señor. ¡Me comentaron que usted es un gran mago! Y quería pedirle si podía hacerme volver unos días atrás en el tiempo. De esa forma, podré prepararle un regalo a mi novia. ¿Y de esa manera podremos arreglar el espacio y el tiempo? <ríe> sí, sí, también. Muy bien, invocaré a las fuerzas del tiempo. Manténganse callados. ¡Wingour Leviosa! latitud, de bala! ¡Dame el poder! ¡Te lo suplico! ¡Ay! Veo lucecitas de colores ¡Silencio! ¡Me desconcentran! ¡Qué buen show de magia! ¡Señor! ¿Lo puedo contratar para mi cumpleaños? ¡Dije que se callaran! ¡Ah! ¿Qué, sucedió? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Papá? ¡Apa ah, la papa! ¿Dónde estoy? No. ¿Arita? ¿Sos vos? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué hizo con él? No lo sé. Algo funcionó mal. Les dije que no hablaran durante el hechizo. Oh, papá, ¿qué te pasó? ¡Oh no. Al parecer, en lugar de viajar en el tiempo, tu padre viajó a otra dimensión y el casimoto de esa dimensión llegó aquí. Mi papá, hasta para viajar en el tiempo se manda macanas. Rápido, tenemos que volver a intercambiarlos. Ven aquí, no te asustes. ¡Rápido! ¡Se escapa! ¿Vos me estás diciendo que si le pego a los árboles, puedo sacar madera? Uh -huh. eh, ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué <risa> ¡Niños! ¿Qué aprendimos el día de hoy? Uh -huh. ¿Dónde se habrá ido, Casimocho? Encima que es mi cumpleaños, se va y no me ayuda a preparar la fiesta. Uh -huh. Casimocho, mucho. ¿Quieres venir para acá? Al menos podrías preparar el asado, ¿no? Vamos, anda a buscar carbón. <risa> Qué extraño que está casi Moncho hoy. Vamos, vaquita, un poco más. Sos bastante lenta. Te voy a llamar Manuelita, como el cuento de la vaca que vivía en Peguajó. Mira, vaquita, una cueva. Vamos a ver si podemos pasar la noche en ella. Uy, está bastante oscuro acá. ¡Piruleta! vaquita mejor apaga la luz! ¡No me gusta lo que estamos viendo! Ma, ¿viste pasar por acá un casimocho todo cuadrado? Tu papá se metió un pozo. ¿Acaso no era casi Casimocho? Ay, mamá, ¿por qué siempre confundís a papá con cualquiera? ¡Apártense! ¡Vamos, Casimocho, de Minecraft. ¡Sal del agujero! ¡Debes volver a tu dimensión! <risa> ¡Oh! ¡Al parecer encontró diamante y se hizo una armadura! ¡Ese es el papá que quiero yo! ¡No el papá pobre que me tocó! <risa> ¡Tú puedes, papá nuevo! ¡Derrótalo! ¡Pero qué estás diciendo! ¡No se puede quedar en este universo! ¡Alteraríamos el mundo como lo conocemos! ¡Ay, está bien! ¡Papá! ¡Ya está lista la milanesa con puré! <risa> Vamos, sencito, llevémoslo a mi casa. Si tenemos suerte, podremos revertir el hechizo. Ay, nunca puedo elegir un mejor papá. Por favor, necesito mucho silencio. ¿Tú? Silencio. Inmueble Bionza. Hakuna Batata. Hakuna Batata. Vamos, Baquita. Defiéndeme de los zombies será no. la vaca ninja mutante adolescente será mm. la vaquita ninja la, la, la, la, la, contra el mal no no se oh, no no no no no no que estoy perdido ¿Eh? pero, pero qué pasa mm. Mm. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Volví! ¡Estoy en mi dimensión! ¡Lo logramos! ¡Es muy peligroso jugar con el tiempo y el espacio! ¡Creo que guardaré este libro para siempre! ¡Pero, señor extraño! ¡Tengo que volver en el tiempo! ¡Así le puedo regalar algo a mi novia! ¡Deme una oportunidad más! Mm, ¡Está bien! ¡Creo que puedo ayudarte! ¡Pero solo porque tú eres Spider-Man! <ríe> ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡La, la, la, la, la! ¡Contra el mal! ¡Ja, ¡Qué raro! Ya está anocheciendo y Casimocho no aparece. ¡Mamá! ¡Algo grave ocurrió! ¿Encito? ¿Dónde está tu papá? Verás, papá quería viajar al pasado para no perderse tu cumpleaños. Y el señor extraño logró enviarlo, pero no supimos cómo hacerlo volver. Oh. ¿Y ahora dónde está Casimocho? Ahí está mamá, sentado en la banca. <risas> Casi mucho. Bonita. Ay, pobrecito, te has vuelto muy viejo. Y todo porque no querías olvidarte de mi cumpleaños. Bonita. Sí, casi mucho. Soy yo. Y aunque te hayas vuelto viejito, yo te voy a seguir amando. Amor. Casi mucho. <risa> Ve, mamá, siempre te confundes a papá con cualquiera. Caíste. Creo que lo mejor que me pueden regalar son unos anteojos. <risa>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 Compartir con tus amigos risas. Oh, oh, oh, y mira lo que estamos siendo siendo felicidad. felicidad. Quédate, Dale like, suscríbete al canal. Las locuras de casi mucho está por empezar. Casi mucho empiezan las locuras ya nuevas, saben. Disfrutan casi mucho su familia, no, no es normal. normal con sus travesuras pasadas. locuras ya, nuevas aventuras vas a disfrutar casi mucho, su familia no es normal, con sus travesuras vas a delirar, quédate y dale like, suscríbete al canal, bien atento que empieza ya. Y vos, ¿encontraste la esfera del dragón escondida Déjamela en los comentarios.